Tres antisociales armados penetraron a una vivienda ubicada en la urbanización Toribio Camilo la mañana de este lunes en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Miguel Ángel Vázquez, propietario de dicha vivienda, afirma el momento de incertidumbre que vivió junto a su familia al ser golpeados, amordazados y obligados a entregarle una suma millonaria de dinero y otras pertenencias. Cuando ellos estaban encima de y para mí, alguien que ya tenía lo por aquí fue porque me, ahí me cayó una nueva y me tiraron para dentro de la casa. Sí, sí, me dijeron que se me pecho. Prácticamente, me metieron 700 pesos, una pistola, una tarjeta de débito, tarjeta de crédito, todo lo que estoy haciendo en el Era más o menos las 7 y 5 de la mañana. Cuando papi sale, eh, abre la puerta. Y ahí me invito eh, cuando fue eh, a movear, eh, ahí me llegaron tres tipos, eh, cañonaron, eh, entraron para allá adentro, lo eh, eh, amarran a todito, a papi, a mami, a mí, a todito. Y comenzan a buscar, y a buscar, y a buscar, y ahí eh, este, duraron más o menos como 15 minutos, eh, y ahí fue que se llevaron la guagua y todo el dinero. Mi el hecho quedó captado por cámaras de vigilancia que muestran cómo los delincuentes encapuchados lograron perpetrar el asalto. Al lugar se presentaron miembros de la Policía Nacional para realizar las investigaciones correspondientes. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.